Bueno, estamos en un lugar especial, estamos en un lugar donde las culturas se entremezclan, se unen, aunque mucha gente busca la diferencia, nosotros siempre buscamos la, la equidad, la unidad, la, la, la paridad. Pero en este caso vamos a hablar de una tierra que ha sabido conservar con bastante rigor y con bastante honestidad sus manifestaciones etnográficas en el más amplio sentido de la palabra, la, la arquitectura, la gastronomía, eh, sí. pero sobre todo el folclore, lo que llamamos folclore. Hoy voy a presentar a Christian. Cristian forma parte de esta grandísima agrupación que tenemos aquí con nosotros, que se llaman Manteos y Monteras. Eso es. Que siempre lo digo bien. al revés, siempre digo, Monteras y Monteos. <risas> monteos en la moto, no no, no, no, no. Manteos. Y nos vais a enseñar, nos, nos habéis invitado a venir aquí a, a este lugar hermoso. Que, ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Estamos en la localidad de Alcañices, en la comarca de Aliste, en Zamora. Y sí, tenemos muchos temas así de folclore que vamos a mostraros una variedad. ...para que veáis todo lo que tengamos por esta zona... ...y esperemos que os guste. Oye, pues a mí me gustaría en primer lugar agradeceros... ...por supuesto a todos sí. vosotros y a todas vosotras... ...la deferencia de habernos dado este tiempo... ...que yo sé que está muy ligado, y muy ligado... ...pero también a las personas que nos hayan cedido... ...este espacio magnífico... ...este espacio en concreto, ¿qué era? ¿qué es? ¿Es un claustro es...? Pues estamos en el Centro Cultural de ah, Alcañices... Amigo. ...que estos jardines de... ...estamos detrás del convento que... ...Mariano Diocesano, que se ha inaugurado hace poco... Y en estos jardines maravillosos donde os vamos a mostrar toda nuestra muestra de folclore. Además tienen ropa por todos lados. Yo no he podido evitarme mirar la vuelta mira mirar, toma, mira. Esa anda, capa aquí, mira. Ahí. Esta es una capa antigua y auténtica listana, pero no, no es la de lujo, es la que me gusta. Mira la de los pastores. ¿eh? La, eso la gente es. del campo, la gente que se lo curraba. Ya sé que me estoy enrollando y que queréis aprender a bailar. Pues por eso están ellos y ellas. Oye, ¿cuál es el mismo baile que nos vais a enseñar? Vamos a empezar con la rosca de Peñaosende. ¿La rosca de Peñaosende? Eso es. Peñaosende es una localidad. Eso es. Vamos, tenemos una mesa con un bollo en el centro y vamos a bailar alrededor de ese bollo. Y este baile se hacía sobre todo en las bodas antiguas para bailarle a los novios. Se va a ver muy bonito. Qué bien. ¿Y nos podéis enseñar un pasito, por lo menos, para que la gente que nos está viendo os pueda acompañar cuando la bailéis? Sí, claro. Pues nada, vamos a hacer el paso básico de la rosca de Peña Ausende. A ver cuál es el paso básico, que a mí me dais miedo cuando decís, no, no, quédate con él. Me quedo ya muy bien, ahí. Y lo hacemos todos, todas, ¿vale? Vale. Venga, Cristian. Y hacemos, sí, uno, dos, tres, ahí. ¡Cómo suena el suelo, eh! ¡Qué Mira cómo mueve la capa, eh, tiene vida. Se tal mueve, tal, se tal, mueve tal, así. Tal, tal, tal. Oye, y luego nos vais a mostrar cómo se mueven los brazos. Todo, y, y la forma en que nos vamos a poner y todo lo vais a ver ahora. Pues vamos a hacerlo, ¿te parece bien? Muy bien. Parece bien. Chicos, sí. chicas, vamos a bailar una rosca aquí en pleno aliste, con la gente de aliste. Y yo voy a hacer una cosa, voy a hacer maje, voy a quitar la capa porque me he metido una camisa para también bailar con ellos. Así que venga, vamos a bailarla. ¿Te parece bien? Muy bien. Como para decirme que no, ¿no? <risa> ¿Eh? Aquí estamos de nuevo. Y yo le había dicho aquí Toma a Cristian, digo, mira, no me vais a dar envidia, ellos tienen unas camisas primorosas. Me he tenido la que me hizo mi amiga Julia, de Montejo, es una reproducción como yo, una reproducción como decía antes. Y hay una cosa que me gustaría que pediros, he visto que tenéis unas ropas impresionantes y, y, y antiguas y de calidad, además de cantidad. ¿Podríamos sí. venir más adelante y hacer un programa exclusivamente de vuestras ropas tradicionales que nos contarais? Claro que sí. ¿Sí? Para eso aquí estamos con toda la indumentaria nuestra. De... No, pero es que lo que tenéis, lo que tenéis ahí detrás mucho, mucho es increíble. Tenemos, sí, sí. Pues entonces volveremos. Ahora vamos a bailar el segundo, el segundo baile que nos vais a enseñar. que se llama? Muy bien. Eh, una Jota y un Llano de Anda. Santa Marta de Tera. Qué bueno. Con dulzaina, caja y bombo. Y cambiamos un poco y, y otra, otra comarca, otra zona, otro estilo. Y para ver todo tipo. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un paso de la, de, de la primera parte? Porque como se me dice sí. que son dos bailes. Pues de la J mismo. La Jota. De la J mismo, cruzamos y lanzamos. El pie. Y lanzamos. Simplemente. ¿y? Ahí. Sí, mira, las demás no... Claro, pues miran ah, mira, así. que lo hagan esto, que lo hagan esto. Claro. Como se ha leído la camisa. No, o lo hacemos todos lo hacemos, o... Sí, venga, vamos. O todas, por ¿eh? Sí. Venga, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Para allí o para allá? Para allí, vamos para allí. Pues vamos para allí venga. Y uno... Ah, y por lanzamos delante. por delante, eso es ¿Y los brazos? Dos brazos los llevamos Cómodos, los chicos. ¿no? Ahí Y las chicas más cómodas todavía ah, Anda, sí, que son un poco sí. presumidas las aristanas Y pueden, ¿eh? Y pueden sí, sí, Este sí. sería para la J un poco el básico Para la J el básico ¿Y para el otro, pa el otro baile, la segunda parte? Y para el llano simplemente un corrido, adelante ¿eh? y atrás Miedo me da con decir simplemente A ver Simplemente y adelante y atrás Vamos para adelante, chicas adelante Al otro pie Y atrás Ahí, muy bien Julia, ¿ves cómo muevo tu camisa? Pues no tenéis que fijaros en mí, tenéis que fijaros en ellos, que son los que saben bailar realmente. Y lo van a bailar inmediatamente. Vamos a Ahora por ella? Mismo, vamos Venga, a por vamos ella. a ir a la hierba a bailar. J. Llano de Santa Marta de Tera. Con dos narices. Bueno, ahora el cambio de cara, ahora ya no está Cristian, tenemos aquí a, a tres joyas, a tres joyas, tenemos a la señora María, ¿quién eres tu corazón? Gema. Gema, ¿y Martina quién es? Yo. <risas> os he pillado, ¿eh? Oye, os veo que estáis como muy contextualizadas aquí, ¿Qué, ¿qué vais a hacer ahora con todo esto? Tenemos una espada, tenemos lino, tenemos a la señora María hilando, ¿Por qué? Eh, pues nosotras vamos a hacer una canción que hemos recogido en nuestro pueblo. ¿Qué es? que se es, llama? Eh, de, la canción de Espadar. Pero tu pueblo. <risa> ah, Samir de los Caños. ¿Cómo? Samir de los Caños. Samir, qué nombre más bonito. Samir de los Caños. ¿Y es de allí? Sí. ¿Y qué hacían las mozas? Espadaban el lino y según espadaban también cantaban y bailaban. Sí. Eh, utilizaban la canción para ir todas al Bailar. ritmo bailarnos. no? Estadando no bailar. ¿eh? No, bueno, ustedes, ¿eh? ustedes no, pero las que estaban holgadas sin hacer nada bien podían echarse un no, pasito. Siempre no, siempre había trabajos que las que estaban estadando. O sea, que aquí las se trabajaba... Solamente en la que trabajaba. Usted además lleva una ropa muy especial, lleva una ropa auténtica, ¿verdad? Ya. Que decía yo antes que merecía la pena venir y hablar de la ropa exclusivamente. Sí. Porque usted se casó con este mandil, por ejemplo. Me, me, casé, contaba. me casé con ese mandil. Porque entonces se llevaba mucho el mandil de galón, que se llama. ¿Este se llama mandil de galón? El mandil de galón, sí. Pues qué bonito. Y entonces se llevaba mucho ese mandil. Oye, deberíamos y, y, o sea, vosotros echaros una copilla así cortita de, de lo que vais a hacer para escucharlo? ¿O esperamos a que estéis todas juntas? Ah, no, venga. No, no. Yo le sujeto y echáis el cantarcino. Venga, agarra la espada. Espere, señora María, me pongo yo aquí para que usted hile tranquilamente aquí a mi vera, a mi vera. Siempre a la verita tuya. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la pillado. Siempre a la verita tuya. Siempre la verita tuya. Al día en que me mueva. ¿Estáis preparadas, chicas? Tened cuidado porque creo que hacían la, base, hacían la vasectomía antiguamente. A los mozos que se pasaban un poco y hacían racatanga. Y adiós. La vasectomía en un, en un tristras. Cuando queráis, chicas. Te quiero y no te quiero, que son dos cosas, tengo amor y no quiero que lo conozcas, vamos al templo, a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio, para cuando nosotros seamos novios. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y lo vamos a poder ver ahora? Sí. Pues venga, no perdemos tiempo, vamos. Sí que me gustaría pediros, por favor, agárrate del micrófono, yo te agarro la espada, <risa> no para hacerme la vasectomía, <risa> <risa> ni para peinarme, sino para pediros que mirando a cámara nos digáis una dirección en la cual, yo me imagino que será sencillo también poner el nombre de vuestro grupo eh, al lista y saldría. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Ah, pues con nosotros os podéis poner en contacto a través del Facebook de Mantios y Monteras, el número de nuestros jefes y de nuestro mail. Oye, ¿y ¿Por qué es tan guapa la gente de aquí de Aliste? ¿Qué os dan? La tierra que. Es ¿Qué muy os buena. dan? ¿Qué os dan aquí? Los aires alistanos, ¿no? Sí. Pues vamos a bailar, os dejamos que en este último baile yo me quedo aquí con la señora María, que dice bueno, que no mate usted al pollo, que la gallita pide matrimonio. Así que vamos a bailar y si os parece bien, que lo tenéis a bien, vamos a volver, porque nos hemos quedado cortos con tres bailes y a mí me gustaría que nos enseñarais a todos y a todas otros tres más. ¿Os parece bien? Pues no os quedáis con la boca abierta, aprovechar a quitar las cosas de medio de la sala porque vamos a bailar el tercer baile, pero aún hay más amiguitos y amiguitas, como decían los del dibujo animal. ¿Eh? Os dejamos con una danza alistana relacionada con el lino, que era una industria básica en nuestra cultura castellano y lonesa. Te quiero y no te quiero, que son dos cosas, tengo amor y no quiero que los conozcas, vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio, para cuando nosotros seamos novios. Pensamiento que vuelas, de corre y dile, a mi amor que está ausente que no me olvide, vamos al templo, a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio, para cuando nosotros seamos novios. Fíes del hombre y que te diga, eres de, de mis ojos la más querida. Vamos al templo, a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio, para cuando nosotros seamos novios. No te fíes del hombre, de mí el primero, mira que te lo digo porque te quiero. Vamos al templo a ver cómo reciben el sacramento del matrimonio, para cuando nosotros seamos novios. ni me acomoda de los caños me dieron vino